Capítulo 7. Los ninjas de Konoa ya habían llegado a la aldea en donde darían el informe de la misión, en donde sabrían que el Okage y su esposa se sorprenderían al saber sobre su y de lo que había hecho Kakashi. Y eso sucedió Okage sama terminó de relatar el Peliplata a su maestro Minato. Ya veo, dijo este, sorprendido al saber las habilidades de su hijo, y no solo eso sino que las habilidades de la hija de Yashi, pero había algo que rondaba en su mente y era lo que dijo al final Kakashi las niñas notaran nuestra ausencia Jiraiya. Se ve que el Gaki no perdió el tiempo Kurenari. ¿De qué habla Jiraiya-sama Jiraiya? Que no me digan que no notaron en las niñas notaran nuestra ausencia, no les dice algo Gui. Bueno no. Kusina. Jiraiya no me digas que ya, dijo esta al ver cómo Jiraiya asentía en afirmación Minato. Entonces mis sospechas son ciertas, dijo este triste al saber esa noticia Kusina. Entonces Naru-chan ya tiene familia Jiraiya. Es mi única conclusión, dijo este con una leve sonrisa kurenai. Entonces Naruto y Hinata ya son padres Minato. Lo más probable, dijo este con semblante triste al saber que ya era abuelo y nunca iba a poder conocer a sus nietos a causa de sus errores por otra parte Kusina no estaba mejor al enterarse de ser abuela y que nunca podría ver a sus nietos, ni tampoco mimarlos y tampoco entrenarlos, esto era como una gran estocada para la pelirroja quien no aguantó más y se fue del lugar llorando mientras tanto los novatos se habían juntado en la parrillada Akimishi, en donde estos estaban hablando sobre su misión y sobre el encuentro con Naruto y Ino. Entonces es verdad lo que dicen los rumores, dijo esta con algo de miedo al terminar de escuchar en cómo el ahora pelinegro había acabado fácilmente con el Akatsuki sin problemas Sakura. Si tal parece que solo jugaba con el Kiba. Es más que obvio que estaba jugando con él, ¿o acaso no escucharon lo que dijo Inata? Dijo este al recordar a su ex compañera de equipo Shikamaru. En un caso hipotético de que alguno de nosotros nos encontremos con ellos nos eliminarían fácilmente a lo mismo que esta aldea, dijo este seriamente Chouji. De ser así nadie le puede hacer frente Menma. Ustedes solo o halagan de seguro solo tuvo suerte cuatro Tenten. Por cierto te recuerdo que Hinata con un solo golpe te dejó inconsciente y por lo visto y sé que todos notamos que Naruto no había sacada nada de su poder, dijo esta recordando aquel instinto asesino que iba. Además que esos dos Akatsukis que nos encontramos te derrotaron sin problemas en cambio Naruto y Hinata derrotaron ellos solos a dos de ellos sin problemas le. Me pregunto qué clase de entrenamiento habrán tenido Shikamaru. Tuvo que ser uno bastante duro, para que ambos sean tan fuertes que No me quiero ni imaginar si Naruto se encuentra con Sasuke, ante esto todos se sorprendieron, ya que a causa de este fue una de las causas que lo expulsaran de la aldea Sakura. No creo que él sería capaz de, pero es interrumpida por Shikamaru Shikamaru. Sería lo más probable y siendo sincero, yo estando en el lugar de Naruto, yo también lo intentaría eliminar y no pero Naruto no es de los que son vengativos cierto, dijo esta pensando que el Uchia estaría a salvo Kiba. Claro no es nada vengativo como será que apenas que tuvo la primera oportunidad de tener enfrente a Hiraiya y a Kakashi-sensei los dejó medio muertos y dime crees que no haría lo mismo con el emo causante de su destierro, dijo este con notable sarcasmo en sus palabras Sakura, En entonces Sasuke-kun está en peligro Shikamaru. Lo más probable, en fin él ya no es nuestro problema él es ahora un renegado y se fue por su propia cuenta, dijo este mientras se retiraba del local a lo mismo que el resto mientras tanto en Usu Naruto estaba hablando con Meji Mito y Jinata sobre cómo derrocar a Katsukis de una buena vez Naruto. Por lo que he averiguado a Katsukis tiene su sede principal en la aldea de la lluvia Neji. De ser así deben tener más escondites, pero deben ser al menos cerca de esta Mito. Si es así tendremos que estar atentos y esperar que ellos hagan sus primeros movimientos Inata. No, lo creo. Neji. porque qué Inata? Inata. Simple, porque ellos ya deben saber de nosotros y saben que no somos tan fáciles de vencer ya que derrotamos a dos de sus miembros sin problemas y de ser así serán más cautelosos Naruto. Entonces qué sugiere me chan Inata. Simple atacar de una buena vez a la base principal y acabar con todos esos insectos, dijo este sonriendo confiada dos mito. ¿No crees que eso es un poco exagerado Inata. Cree lo que quieras. Neji. Suena descabellado lo que diré pero Inata tiene razón ya que si los atrapamos por sorpresa Naruto. Estarán desprevenidos ni tampoco sabrán de nuestro ataque, pero hay un problema mito. ¿Y cuáles son Ichan Naruto? Puede que él no esté entre ellos Neji. ¿De quién hablas Naruto? Naruto. Del verdadero líder de Akatsuki mito. Entonces no es ese tal Tobi Naruto. No él solo es una marioneta al igual que lo fue Madara el verdadero líder de Akatsuki, es Setsu ese infeliz hay que eliminar Inata. Entonces Narukunel es nuestro verdadero objetivo ¿no? dijo esta Naruto. Acabando con el Akatsuki caerá, sin problemas ya que sé que puedo convencer a Tobi que se una a nosotros a lo mismo que Pain Veo que tienes todo planeado ¿no Naruto? Sí, mito. Entonces ¿cuándo realizaremos este ataque Naruto. Dentro de una semana, además de que Imechan le sacó información a la Katsuki sobre Orochimaru Neji. No me digas que planeas ir tras el Naruto. Si tengo cuentas pendientes con esa serpiente al igual que el lame botas de Kabuto, ellos, pero en ese momento se queda callado al escuchar algo. Neji. Naruto qué sucede. Inata. Las notaste cierto Naruto un mito. No me digan que ellas Neji. De nuevo. Naruto. Naruto, Anabi salgan de ahí ahora. Gritó este molesto al notar que sus hijas estaban espiando. En ese momento ambas niñas salen de una ventila a Navi. Te dije que nos descubrirían por tu estornudo Naruto. Perdón, pero no es mi culpa que hubiera polvo, dijo esta riendo nerviosamente Inata. Y bien qué excusa darán Naruto. Iremos con Touchan a esa misión, cierto ne Nee-chan a Navi. Guay, dijo esta sonriendo. Naruto. ¿Y quién les dijo que yo las dejaría ir Naruto? Bueno, yo sé que a oka le encantaría saber en dónde escondes tu amada reserva de ramen, dijo esta mientras se miraba las uñas y ponía una sonrisa. Inata, ¿de qué reserva hablan? Naruto. De nin ninguna y mechan, jejeje, de seguro han escuchado mal, cierto, niñas, dijo este mirando a ambas quienes solo sonreían a Navi. Solo es broma, Oka-san Tousan no tiene ninguna reserva de ramen, dijo esta Naruko. Excepto la que tiene en el closet de casa. Inata, Naruto Usumaki. Grito esta enojada Naruto. Perdón, prometo que me desharé de ella y Nata. Bien, dijo esta Anabi. Y bien nos dejarás ir contigo, Tousan Naruto. Está bien, pero no harán nada estúpido. Quedó claro 4 Anabi barra Naruto. Bye mientras tanto en la aldea de Konoha gracias a los espías de Hiraiya estos se habían enterado sobre la reunión en el puente del cielo y la tierra en donde el Akatsuki que mató Inata le había dicho que se juntaría con el espía que tenía infiltrado con Orochimaru se preguntarán quién fue el que le dio esta información, simple fue Itachi ya que este mandó a un cuervo a donde se estaba desarrollando la pelea contra los dos Akatsukis y este escuchó lo que le había dicho Sasoria y Mata antes de que esta lo eliminara, con eso envió al cuervo con uno de los espías de hiraiya para que le informara volviendo a lo principal naruto junto a sus dos hijas iban rumbo al puente del cielo y la tierra en donde se encontrarían con el espía de sasori y así dar con orochimaru y el lame botas de kabuto y eliminarlos a ambos mientras en konoayashi ya sabía que había sido abuelo gracias a minato al principio se molestó al saber que su hija ensució la sangre del clan pero luego este lo reconsideró y notó su error sintiéndose la espalda a sus dos hijas mientras tanto el equipo 10 y equipo 7 además de ir tres integrantes más ya que iba Kusina, Yamato y por último ambu de raíz iban rumbo al puente del cielo y la tierra para detener al espía o por lo menos evitar que Naruto encontrara al espía primero ya que sabían que el ex rubio iría tras Orochimaru o incluso tras el Uchiha ya estando en el lugar Yamato se disfrazó de Sasori para reunirse con el espía mientras el resto esperaba y estaba alerta en caso de que el ex rubio apareciera sin saber que este ya estaba aquí listo para ver cómo les iba a los de Konoha al notar que Orochimaru les había tendido una trampa nota. Aquí pasa lo mismo que en el anime hasta donde Kabuto ataca a Yamato y hace que los ninjas de Konoha aparezcan Sakura. ¿Dónde tienes a Sasuke-kun? Orochimaru. Kukukun, veo que quieres de nuevo a Luchia te digo que él, pero este no termina ya que evita el ataque que iba con la clara intención de eliminarlo Kabuto. Loro Orochimaru está bien. Orochimaru. Sí, pero ¿quién fue el maldito que me atacó Kabuto? No lo sé nadie lo vio y no fueron los de Konoha Orochimaru veo que hay alguien más aquí así que por qué no te muestras, dijo este Naruto. Buenos, si insistes tanto, dijo este mientras caminaba dejando ver al ex rubio y a la hora peli negro Orochimaru. kukuku veo que el Hinchuriki de Kyubi se quiere unir a la fiesta Naruto. Realmente no solo vengo con un solo motivo y es eliminarte tanto a ti como tu gotas, dijo este mientras apuntaba a Kabuto Orochimaru. Veo que los rumores eran ciertos de que Uso había resurgido, dijo este sorprendiendo a los de Konoha quienes vieron con sorpresa la banda que portaba ahora el pelinegro Naruto. Veo que los rumores vuelan rápido y si Uso está de nuevo en el mapa pero eso no importa, ya que tengo cuentas pendientes contigo Orochimaru. No creo que, pero este se queda paralizado a lo mismo que los de Konoha al sentir el instinto asesino del pelinegro Naruto. Sí, es hora de eliminar al maldito infeliz que asesinó a mi abuelito, dijo este mientras elevaba Masuki, haciendo que todo el suelo en donde está parado se empiece a trizar dos mientras los de Konoha estaban paralizados al sentir como el poder del pelinegro se elevaba haciendo que saliera una gran presión y no. ¿Qué es este poder? Shikamaru. Parece que este es el poder de Naruto, dijo este nervioso mientras hacía lo posible de mantenerse de pie Kusina. naru chan dijo esta sorprendida Yamato. ¿Cómo puede tener este poder? dijo este asombrado Sai. Tal como lo dijo Dan Sosama, me tengo que mantener alejado de él o si no nos puede eliminar, dijo este que por primera vez en mucho tiempo experimentaba el miedo a Suma. El que planea. Kakashi. El tercero era su abuelito, ahora solo une las piezas, dijo este temeroso mientras en el cielo Naruto junto a Anabi miraban asombradas a su padre Naruto. Touchan se enojó, dijo esta mientras miraba a su padre Anabi. Es lógico, si él mato a la única persona aparte de nuestra madre que nunca mostró hostilidad hacia el Naruto. Vaya, volviendo al puente. Orochimaru. A ver muéstrame de lo que eres capaz Naruto. ¿Eso quieres? Dijo este sonriendo mientras su pelo se erizaba y una ráfaga de aire salía de este haciendo que los ninjas de Konoa se tuviera que a sujetar de piso con chakra Naruto. Ah. Gritó este haciendo aparecer el Super Saiyajin fase 2, poniendo nervioso al Sanin ya que ese poder lo superaba con creces Orochimaru. ¿Qué eres? dijo este sorprendido Naruto. Tu peor pesadilla, dijo este a la espalda del Sanin, sorprendiendo a todos ya que no lo habían visto moverse Kabuto. Cuidado Lor, pero este no termina ya que él y como todos los testigos ver al Sanin volando y a la vez arrasando con gran parte del bosque Naruto. Touchan es genial. Gritó la peli negra sacando a todos del shot y a la vez rompiendo el silencio a Nabi. Genial tou san nos dijo que no hagamos ruido y es lo primero que haces Naruto. Perdón, pero no tiene nada de malo Naruto. Niñas que les dije, dijo este mientras caminaba a donde estaba Orochimaru Naruto barra a Nabi. Perdón Tou-chan, dijeron ambas mientras que desde el aire seguían a su padre para poder mejor la pelea. Mientras tanto los de Konoha vieron con asombro como ambas niñas volaban sin problemas y luego iban a mirar la pelea Kusina ellas son las hijas de naru dijo esta sorprendida y con lágrimas en sus ojos al ver a sus nietas y no. increíble ellas pueden volar, mientras tanto kabuto había ido tras naruto el cual ya está frente a orochimaru el cual estaba demasiado débil herido orochimaru, maldito te mataré, naruto, no creo que tengas el poder suficiente, dijo este con una sonrisa mientras los de konoha ya habían salido del shock y habían ido a ver la pelea que estaba teniendo naruto con orochimaru orochimaru, maldito muere, Grito este sacando a Kusanagi, y yendo con ella en su boca con la clara intención de matar a Naruto todos. Naruto. Gritaron estos en realidad fueron los ninjas de Konoha mientras sus hijas y Kabuto no gritaron, pero todos quedaron sorprendidos al ver cómo Naruto había sujetado la espada de Orochimaru con suma facilidad. Orochimaru. Kokomo. Naruto. Sorpresa, dijo este dando un certero golpe en el rostro del Sanin haciendo que este salga despedido a unas rocas. Naruto. Pensé que siendo un Sanin darías más pelea que los Akatsukis que elimine, pero resultaste ser una decepción, dijo este desapareciendo y reapareciendo enfrente de este, colocando una mano enfrente de su rostro Orochimaru. Tú no, pero este no termina al ver como una esfera de energía apuntaba a su rostro Naruto. Esto es por mi abuelo, muere. Grito este soltando una ráfaga de ki en el rostro del Sanin, asesinándolo en el acto y sin dejar rastro de este Kakashi. Mamato a Orochimaru, dijo este en shock a lo mismo que los otros al ver como el rubio había eliminado al Sanin fácilmente Kabuto. Maldito te, pero este es interrumpido por una voz Tobi. Es mejor que no lo hagas, sabes te ofrezco que te unas a Akatsuki's Naruto. Tú, dijo este preparando una esfera de energía pero era tarde tanto eri como Kabuto se habían ido. Naruto. TKS, maldición se escaparon, dijo este mientras volvía a su estado base Naruko barra a Navi. Touchan. Gritaron ambas al ver a su padre Navi. Tousan es el uno de ellos Naruto. Sí hija, en fin vamos esto ya acabo, dijo este mientras ambas se sujetaban del hombro de su padre en ese momento Kusina junto al resto de Konoha quisieron acercarse al pelinegro para intentar hablar con él y en el caso de Kusina a ver a sus nietas, lo cual fue imposible ya que este desapareció gracias a la teletransportación, además de seguir planeando y refinando los últimos detalles sobre la emboscada que le harían a los Akatsukis dentro de una semana fin capítulo 7. Continuará.